¿Cómo están? Buenas tardes, son para mí, eh, para ustedes tal vez sea otro momento del día, y otro lugar seguramente. Les doy la bienvenida a este tercer módulo acerca de cómo se enseña el arte. Eh, lo escribimos junto a Francisco Viña. Para los que no me conocen, mi nombre es Marina Bufani, soy egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Doy clases en esta institución. Eh, mi especialidad es la dirección coral, así que también dirijo el coro del Hospital Sparra Y doy clases en Florencio Varela, en la Escuela de Arte República de Italia. Eh, esta clase de hoy, esta primera clase, se trata de cómo se enseña el material. Hay un módulo anterior en el que nosotros hemos tratado en su primera clase el material entonces ahí está definido está más desarrollado toda conceptualización que vamos a usar en este tercer módulo está basada en lo que se dijo en el segundo así que eh, estaría bueno sería deseable que pudieran revisar esas clases del módulo 2 van a tener el enlace en, en la bibliografía va a estar el en enlace porque para no repetir tanto bueno acá nos dedicamos a ese mismo concepto a cómo enseñarlo pero no hemos desarrollado tanto no hemos definido cada cosa que mencionamos porque eso lo damos por sentado así que bueno espero que que les sirva, que puedan tomarse el tiempo de, de estudiarla y de pensarla y que, y que les sirva para sus prácticas docentes. Bueno, nos vemos en la próxima.